Sí. A ver, no sé si podemos confirmar. Ahora, supongamos que a ver, un monto del tal 150, un número. 75. 75, listo. Sí, eh, en este aspecto tenemos que eh, se ha pagado unos 75 soles de IGB, de, disculpen, de impuestos a las transacciones financieras. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir la operación, ¿cierto? Sí. Entonces, acá lo que tenemos es que... Este monto, vamos a multiplicarlo por 100 entre 0.05. Colocar acá. ¿Ya? Sí, sí. sí que lo que hacemos es multiplicamos por 100 porque está entre el porcentaje y lo dividimos entre 0.005. Entonces, ahora... Era solicitar el levantamiento el secreto del secreto bancario, ¿no? a efecto de poder ver más o menos y estimar cuántos ser las operaciones y transacciones. Anualmente, dentro de nuestra, nuestra clave soltórico y mensual de nuestro ITF, o sea, de cada operación que hacemos, se va acumulando, se va acumulando, tiene un reporte de los pagos que hacemos por ITF, por cada operación. Entonces, eh, dentro de ello, eh, los depósitos a nuestra cuenta que se efectúan van a ir generando pagos de ITF, ¿no? En su efecto, si yo en el año acumulé 75 soles de pago de ITF, eso quiere decir que tenía un movimiento promedio de un. Entonces, con esto genera movimiento, van a contrastarlo con tu declaración jurada anual de impuesto a la renta, ¿no? Tienes actividad económica, percibes ingresos por renta de cuarta, quinta, eh, entonces van a poder, este, van a poder en ese sentido verificar estrictamente si has tenido eh, ingresos que no has declarado, ¿no? un ¿no? requerimiento a efectos de eh, advertir ¿no? de que no, tu registro de impuesto a las transacciones financieras y lo declarado como ingreso. Nos movamos que yo declaré que he tenido una cantidad de ingresos de 500 mil soles. Yo declaro que he tenido ingresos por 500 mil soles porque he tenido ITF por un millón de soles. <ríe> puede ser en estricto que, y ahí cuando hay movimientos regulares o considerables de dinero de cuenta a cuenta, puede ser que en su efecto eh, me ofrecieran ¿no? una, una mejor tasa de interés probablemente en otro banco y trasladé mis fondos de ahorros al banco del banco X al banco Y al trasladarlo efectivamente va a haber un registro de pago de ITF y ese ITF va a quedar registrado, entonces va a figurar como un ingreso que hemos tenido, pero efectivamente nosotros tenemos el, la constancia del pago, la suma considerable de ITF. Ahora eh, otro punto que también les quería comentar, algunas personas, lo que tienen, no sé si han escuchado eh, estos, bueno, no son cuentas corrientes, son este, fondos, ¿sí? Algunos llaman interfondos, cuentas de fondos mutuos. Eh. Sí, sí, hemos escuchado. Otros, otros bancos tienen otra denominación, pero no, no recuerdo pero en son fondos este son fondos, ¿no? Entonces, lo que hacen estos bancos es trabajar esto a nivel de riesgo, ¿no? Existen fondos con un riesgo cero, el riesgo lo asume el banco. Hay otros que arriesgas una parte del dinero y otros que son a todo riesgo, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes ya consideren, sea un movimiento económico, histórico y la experiencia quizás que tengan en ese sentido, puedan abocarse a poder trasladar ahí. Ahora, cuando uno suscribe estos fondos, no paga ITF. De... ¿Por qué? Porque es un contrato. Porque celebras un contrato, me van a prestar y. Ellos asumen las obligaciones en ese sentido. Ahora, cuando tú retiras ese dinero, lo que te dicen es, señor, lo depositamos a su cuenta o le emitimos un cheque, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de actuaciones ahora se está viendo vinculada para que en su efecto se deposite una cuenta. A efectos que refleje y esto sí en los últimos años se ha visto más forzado. Incluso anteriormente no sé si recordarán, uno iba al banco y solicitaba la emisión de un cheque de gerencia, ibas con el efectivo, le dabas al cajero y gestionaba la emisión del cheque de gerencia. Ahora no, ahora te dicen, "Señor, usted tiene que aperturar una cuenta en esta en esta entidad financiera." para poder depositarlo, y una vez depositado, de ahí se pueda generar la emisión del cheque de gerencia, ¿no? ¿no? sé si en el caso han podido tener ese tipo de experiencias, ese tipo de situaciones que se le han presentado. Sí, no sé si algún miembro ha tenido una situación similar. Bueno, en este caso, para la emisión del cheque de los gerencia... Te requieren ¿no? que estrictamente puedas tú tener una cuenta corriente en el banco. Depositar el dinero y de ahí es de donde extraen el dinero para poder hacer la emisión o generar la emisión del cheque de gerencia. En el Yo, tiempo, doctora. vamos, Renato. Eh, uh -huh. Depositamos una cantidad en el en la gente pública de capital, eh, capital en o sea el, ah, el capital, capital de, de la empresa. empresa ajá algo de cinco mil creo una pequeña empresa informada no por los jóvenes y pues este cuando quise sacar no me dieron así efectivo me dieron una mancha de gerencia para poder cobrarlo el mismo gerente me dio eso claro entonces este, y te pide que lo deposites en sí. una cuenta exacto o sea tratan en el interés del tiempo de que este tipo de tributos faciliten no a la administración tributaria control más rápido, por así decirlo. no. Si bien es cierto, es una cantidad que ni sentimos, podemos tener una operación, no sé, eh, 3.000 soles y va a ser 15 céntimos, ¿no? En estricto. Nosotros no percibimos, yo, bueno, 15 céntimos no me genera ninguna afectación. Y bueno, inmediatamente además se deduce, ¿no? No es que tú quieras, este, bueno, lo pago en otro mes o lo pago en la otra operación, no. Se deduce directamente de, del depósito al retiro que efectúas o el movimiento. Es como las migajas que para poder este, regresar a, a casa, por así decirlo. Entonces, eh, igual de esta forma, no o sé, sea, estas pequeñas migajitas que quedan en el banco. buenas sí, buenas noches. Efectivamente, el financiamiento, no he tenido otra empresa, en obligación. Ahora, tienes eh, una declaración para la renta. Por ¿tú te refieres por renta de qué persona renta? natural. Sí, no, renta de, tercera? de persona natural. Ajá. Ah, ¿De cuarta, ¿de y, cuarta quinta? y quinta? No, pero en la cuarta y quinta lo que registras son tus ingresos. Ya, pero eso, eso no cuarta, lo consideran cuarta, como gato, te tus recibos por No, no, no, no, no, no. No te lo sumas, ah, O sea, lo que sí tienen es un reporte, ¿no? Ya, ya. O sea, no, no te permite deducir, ¿no?, este, renta de cuarta ni de quinta. Ya, ya doctor, gracias. Ahí lo que, lo que sí te facilita, como le digo, es el tema del lo que facilita es el poder eh, rastrear información, obtener información para la administración, ¿no?, de manera más sencilla. Ok, gracias. O sea, ahí te ayuda a la administración a poder de manera directa ver cuánto es lo que has movido en el año. O sea, y eso ya de cierta manera está sistematizado por la administración a efectos de poder eh, obtenerlo. Eh, entiendo yo, quizás de manera interna tienen algunos rangos algunos topes, ¿no? Probablemente, como les digo, más o menos en carácter general. Si tú tienes un... Pueden hacer un cruce, ¿no? Supongamos, como decía en este caso, usted, ¿no es los miembros, 75 soles, listo. ¿Cuánto representa? Un millón y medio de soles. Ya, en promedio que hubiera hecho una operación de retirar el dinero y volver a transferirlo, pero acá existe el triple prácticamente de lo declarado, una diferencia entre los 500.000 y el medio millón y medio. Entonces, esta diferencia es considerable, por lo tanto hay que notificar al contribuyente y lo pasan a un área de auditoría y ellos ya verifican, ¿no? filtran su declaración, verifican su, su registro de los UTF y según ese control. Pueden notificarle para que efectos que el contribuyente pueda hacer su descargo. Señor, se ha detectado que existe cierto desbalance y usted puede informar al respecto. Y ya sobre eso voy a iniciar un procedimiento de SUNAT. a efecto de vernos si existe alguna actuación eh, administrativa o tributaria en este caso pendiente de cumplir la obligación, o en sus efectos se ve ámbito penal y lo atrasa en su actuación. Sí, buenas noches. ¿Profe? Sí, profesor, una, una consulta. Bueno, eh, eh, en este caso lo que estamos viendo es respecto a un caso de carácter formal, vale, es uh -huh. decir, eh, las personas o empresas que son de carácter formal. Eh, sin embargo, en el Perú, eh, bueno, por lo menos de acuerdo a los datos estadísticos, vemos que existe un gran porcentaje eh, que generan el tema de la informalidad. Y fundamentalmente vayamos viendo el tema de las, este, de, de estas empresas mineras están al margen de la ley. ¿En qué sentido señor? le permiten ¿no? ejecutar diferentes acciones. Eh, como por ejemplo, ¿no? la mayoría de personas ha tenido... En ese sentido, bueno, para el año, ¿no? estas acciones de control que efectuaba en diferentes puntos eh, dentro del eh, marco ¿no? de, de poder controlar y verificar el tráfico directo de, de movimiento económico que se tiene, pero en de, el interín de la carga y obligación que tiene SUNAR, vemos que es un ámbito quizás muy pesado. ¿no? Nancy, sí, buenas noches. Pero lo que debería hacer SUNAR es, es ampliar, ampliar a los contribuyentes, porque las personas que declaran, a ellos son los que los están fiscalizando, o los paran, no les devuelven, por ejemplo, renta de cuarta, no les devuelven el saldo. Es bien difícil para que devuelvan el saldo. Y de se demora mes, más o menos. ¿Cinco meses o seis meses? ¿sabes? Sí, a, mí, no sé si a es... mí me han denegado. Tres mil soles no me han querido devolver. ¿Pero ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque dicen que el 8% que me han descontado, de las empresas que me han descontado no han declarado. Entonces, me descontaron el 8% de empresa que me hizo la retención. No ha declarado, me quedé sin mi devolución. Ah, pero Nancy, bueno, no, no sé cómo los manejes tú bueno, o, o las actuaciones. Existe un tema, bueno, no sé si son, son empresas o son, son gobiernos locales. Eh, lo que sucede. Bueno, yo, bueno he visto en, eh, mucha complicación para el tema de declaración de renta de cuarta categoría. Y para la de quinta, no, la de quinta, si no tienes cómo este. ¿Cómo desvincularlo? Porque efectivamente te descuentan y te depositan solo ese monto. En la de adecuada, puesto que eh, en este caso eh, directamente uno puede solicitar la suspensión de cuarta categoría y al presentar tu recibo puedes adjuntarla y sobre ello puedes eh, solicitar que no se efectúe la retención, ¿no? salvo que efectúes de manera periódica el mismo depósito en la, en la misma empresa y el monto supere el límite y en su efecto el contador te da la observación, ¿no? Pero lo ideal, bueno, yo eh, que he visto en algunos casos algunos temas y en el tema personal, eh, efectivamente solicito la suspensión, ¿no? Y a razón de ello ya al final del año presento la declaración y con ello me sale un importe a pagar. ¿no? ese importe... O bien lo puedes cancelar o bien también lo fraccionas. Eso creo que sería un mecanismo más eh, seguro, ¿no? Porque hay personas inclusive que no han, este... Las empresas han declarado y no han pagado. No te están notificando porque este, no han cumplido con el pago. Y tienes que estar en la... En la disyuntiva de decirle, no, sí, pero si me, re, me retuvieron, o sea, a mí no me han depositado, sí, pero usted es el sujeto obligado y esos son agentes de retención o percepción. Entonces, pero entonces, ¿cómo hago? Es prácticamente porque si me han retenido y no me han pagado ese monto y ese monto quedó a ellos, ellos tienen que ser los responsables por asumir la obligación. Pero en un caso, si un amigo tuvo una situación de esa, y estuvieron en el reclamo de que efectivamente mi recibo está acá, el depósito fue por tal monto, y yo nunca he percibido ese, ese importe. Pero es le imputaba, ¿no? Que él era el obligado al pago. Porque el otro solo era un agente de retención. Sí. sí. Eh, Lo que están con sus impuestos mensuales, porque yo por venta de cuarto declaro mensualmente, porque me paso los 3.000 soles. Entonces. Yo, por ser buena contribuyente, no me quieren devolver. Yo le digo, porque no me devuelven, yo no tengo la culpa si no han, me han descontado y no ustedes de ir a la empresa. Claro. También a la empresa no una carta notificarles una carta notarial. Que es la multa. Sí. Ya, doctor, voy Entonces, a poner... ahí, ah, existen obligaciones. ¿no? Pero bueno, puedes conversar con la empresa o en su defecto también, luego de ellos se agotan los mecanismos trasladarle una carta notarial a efectos de que pueda hacerse responsable por claro. esas obligaciones. Gracias. ¿Sí? Listo, gracias a ti. No, Eduardo, bueno, el ITF es un impuesto, pero también tenemos en consideración que facilita la labor registralo. Sí, directamente es, es un impuesto o sea, no este, este... ¿Eh? Y, o sea en el interín del tiempo desde el, la creación del, del itf tenemos que han ido y en su efecto esta obligatoriedad genera no que, o bueno, permite que Sunat tenga mejores mecanismos. ¿no? El procedimiento de fiscalización, sí, bueno, su efecto está ante Sunat. La ventaja quizás que tiene, puede decirse, dentro de ese aspectos, es que eh, la facultad de fiscalización también es de carácter discrecional, o sea, eh, Sunat puede establecer parámetros para solo fiscalizar o fiscalizar. Bien. no puedo bueno, no permitir la discrecional en las demandas, excepciones directamente a la URP, unidad de referencia procesal. La URP, a su vez, se vincula a la UIT y, como podemos apreciar, la UIT... 10% del valor de la UIT. Entonces, esta URP se va a ir actualizando conforme a cada año va variando la UIT. Eh, en ese sentido, tenemos que, en este caso, ¿no? por ejemplo, el, el, también este, lo Y 380 mil soles a más, ¿no? Para cada actuación. Recurso de apelación. En este caso, eh, bueno, en ese sentido tenemos que existe un cuadro ¿no? de valores arancelarios que, como mencionamos, igual tenemos en este caso para los procedimientos más contenciosos, también establece ¿no? un costo por cada uno de ellos y eso no considera bueno el código de... Para efectuarlo a través de montos son los que efectivamente se vinculan ¿no? a estos procedimientos igual eh, esto también nos vincula a la solicitud de actos judiciales y así podemos ver ¿no? su estupa y estas son si sí, de acuerdo al monto pero como vemos <coughs> Vínculo directamente al viernes bueno, yo... En ese sentido, tenemos que estos son los puestos y tasas que se vinculan de manera especial. Ahora bien, dentro del aula virtual, tenemos medio de este de la presentación vinculado al impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Vamos a compartir también con ustedes eh, por medio del grupo de WhatsApp el material de lectura a efectos de que se pueda realizar la revisión y puedan brindarnos sus comentarios. Este material de lectura se vincula a... o bueno, tiene vinculación relacionada al impuesto de transacciones financieras, el famoso ITF, ¿no? A efectos de que puedan dar eh, mayor detalle y más en relación al ITF, que es un impuesto que se vincula quizás en la mayoría de los casos al quehacer diario, ¿no? Su variación en el tiempo, su aplicación y cada una de sus actuaciones en las cuales se vincula en este sentido. Este material de lectura, en su efecto, se otorga a efectos de actividad con nosotros sus comentarios. ver cómo van a ir desarrollar no, no, Nancy eh, ya de 10, Nancy eh, porque a veces el sistema cuando es doctor si sí, no. sí, en realidad el bueno, soporte está hasta las 6, pero en, en, los, en, los, en los exámenes nos están respondiendo, ¿no? Bueno, a veces hay consultas son temas externos. Y eso sí nos generaría, eh, creo que como un, en una anterior. ¿Podemos retroceder o ser de frente? No, no nos permite en este caso retroceder. ¿Por qué, profesor? Porque cuelga la. Si se cuelga el sistema, ¿cómo recuperamos nosotros no. para poder...? O sea, si se cuelga el sistema... Si viene, ¿cómo recuperamos no, no, no. para dar examen? O sea, a ver, si se cuelga, efectivamente va a considerar la información que o ya... O sea, tomarle la, la foto o grabar lo sistema, que se está colgando y enviárselo inmediatamente no, a un No, no, no. Ah, claro, Por... bueno. Reportar la información que está sucediendo. Es que tenemos ya. que prever, Enviar una grabación pesos y esta grabación... De la ...en el examen y... ...ojo... Oh, ...que tenemos está apoyando, entonces queremos que nos apoye de la manera que ellos también ellos puedan darnos la facilidad para poder dar el examen, porque vamos a estar renegando después. ¿No? Se va y, y no terminando el tiempo necesario, nos ponen una nota que todavía no deberían ponernos, y, de, y para reclamar, échate a buscar a le reclamamos, ¿no? Entonces, eso es algo incómodo. Entonces, es con la universidad y que no nos perjudiquen, porque la verdad, la verdad, también nosotros, nosotros somos personas que verdaderamente trabajamos, salimos tarde, cansado y todo, y aún así vamos a dar esfuerzo de dar nuestro examen porque es parte de nuestros estudios, pero tampoco para perjudicarnos, profe. De verdad. Sí, sí. Que no nos una nota que Lo que hay que aclarar luz es lo siguiente. Nosotros le otorgamos, bueno, cuando se le otorgó y se conversó, algunos Ajá. tenían complicaciones con el tema del ingreso. Lo que se les brindó es un tema de poder ingresar dentro de un rango prudente, pero el tiempo límite de desarrollo del examen seguía siendo una hora. O sea, sí, eso claro, es lo que muchos claro. han tenido la complicación, o sea, Perfecto, se le decía por ejemplo de 9 de, nueve, de, nueve de la noche, de 10 y cuarto creo, o de 9 y cuarto a 10 y media creo que estaba considerado, no, no recuerdo ahorita bien la, la hora exacta, pero ingresar al examen. Pero una vez que uno ingresa va a correr lo que es una hora para poder desarrollarlo, no es más el tiempo. Sí, Ahora no podrían podría quedarse no... quizás unos 15 minutos para que puedan tener una hora 15 para poder desarrollar. Ahora lo que yo sí les recomiendo y lo que siempre recomiendo es tratar de ver a lo menos en la... dentro del, del desarrollo de sesiones no tengo muchas complicaciones. ¿no? Para poder a veces uno está haciendo complicaciones. Y hay distintas complicaciones no permiten, pero en el tema del examen, como es un tema, también sí o sí tiene que tener este un tema de, de acreditación efectivamente de las actuaciones que se han desarrollado. Entonces, en ese sentido, es prudente que sí traten de ver el tema de tener una línea de acceso a internet estable no también que ayuden en ese proceso. Está bien, profesor. Muchas gracias, entonces. Ajá. Espero que, que nos considere, entonces, porque Ajá. de verdad nosotros tenemos nuestro internet bien bien estable, sino que el sistema de la universidad es lo que está fallando. Y eso por no, la pues, no puede cantidad de, de usuarios que acceden, ¿no? Hay un poquito genera una complicación. más. Sí, son un montón también. Claro. Gracias. Ya, profesor, muchas gracias por la gracias. sugerencia y por aclararme ese punto. No te preocupes, lo gracias a ti más bien por tu intervención. Ana, ah, no, Gracias, con el La vez pasada, usted nos dejó de 9.15 a 10.30. 15 pues muchos de nuestros compañeros confundieron y pensaron que el examen era una hora y 15 minutos. Más de 15 minutos. Y todos empezaron a reclamar, y diciendo que por qué se si terminó si el tiempo si la extensión para poder hacer de 9 a 10 de 9 a 10 porque la vez pasada se confundieron y empezaron a, hacer, a decir que no, que porque el tiempo se ha determinado, que sí, ya está, para que nadie se confunda porque la vez pasada todo no dijo de 9 a 15, entrabas a 9 a 15 y terminabas también a las 10 a 15, pero no, todos se confundieron Claro, sí, ahí creo que hubo un efecto de interpretación, pero les envié inclusive... O sea, lo, lo que yo también les pido a ustedes les en este caso que siempre que, que se rinden los exámenes, bueno, ya creo que tenemos experiencia el primero y el segundo, nos reunimos minutos antes, ¿no? O sea, se explica, les envío por WhatsApp el pantallazo que dice, la, que indica claramente las pautas para el desarrollo del examen. Al iniciar ustedes el examen, en, el, en la parte del encabezado casi también menciona las mismas pautas. El tiempo de desarrollo del examen, la hora de inicio, la hora de cierre, el tiempo y de duración del mismo. O sea, las reglas de juego están en los diferentes mecanismos que vemos antes de rendir el examen. Entonces, y ahí muchas gracias también por, por la aclaración en este caso. Pero debemos tener en consideración ello, ¿no? O sea, yo les brindé esos 15 minutos adicionales para que ingresen, porque a algunos miembros se les complicaba. Y la mayoría. Los miembros tienen complicaciones, pero no para desarrollar el examen. Entonces, este, eso es lo que sí debemos tener en cuenta y tratemos de, de leer y analizar las cosas antes de quizás emitir una opinión distinta a lo que efectivamente es. ¿no? Carmen, buenas noches. Adelante, escuchamos. <coughs>